Hola amigos y amigas granianos ¿cómo están? Yo soy Toño Silva, la macoña o el MAC, me quieran llamar, intervista Y pues hoy vamos a ver, les voy a pasar un pequeño tip, sobre todo para las bandas que empiezan, pues Todos empezamos tocando covers en algún momento de nuestra vida Y muchas veces batallamos con el asunto de Híjole, es que esa canción de ACDC o de Guns N' Roses me queda muy alta y no la alcanzo Sobre todo para los cantantes Entonces les voy a pasar un tip que yo, con el uso de esta afinación, es una afinación alterna A lo largo de los años me he dado cuenta que eh, soy muy ponchada la música Y ayuda mucho a los vocalistas sobre todo los que no tienen un rango tan alto en agudos no Vamos directamente al asunto es la afinación en la bemol. ¿Cuál es la afinación en la bemol? Normalmente nosotros afinamos nuestros instrumentos en la 440. Ya sabemos nuestras cuerdas de al aire nos dan mi, la, re, sol, si y mi otra vez. Y esa es la afinación estándar que todos ocupamos y todos usamos y con todos aprendemos. Sí. Sí, más o menos, entonces lo que yo les voy a decir es cómo poder mejorar ese rango vocal de los vocalistas y es bajando la afinación medio tono, lo que vamos a hacer es en nuestro afinador, vamos a afinar medio tono abajo todas las cuerdas, entonces esto nos va a dar un sonido mucho más grueso la guitarra por lo tanto se hace mucho más suave en, en cuanto a, a la digitación y todo, y pues el cantante ya no va a tener tanto problema para alcanzar notas tan altas, este tipo de afinaciones lo ocupan bandas como Kiss, como Police, como Guns N' Roses por mencionar algunos, ustedes checan a la hora que que sacar una rola de ellos van a ver darse cuenta que hay no me cuadra y es que están medio tono abajo este, ese es un truquito que me aprendí les voy a mostrar cómo suenan esta es una afinación estándar con listo sobre todo para los, los que tocamos rock y nos gusta el rock que esta afinación está bien padre bien chida esta, esta afinación normal es fancy y ahora les voy a enseñar cómo queda y cómo se oye con una guitarra afinada a medio tono abajo. Raptive aquí hacemos el cambio. Esta guitarra ya la tengo afinada a medio tono abajo en todas sus cuerdas y van a ver cómo cambia bastante el sonido. De hecho, muchas bandas actuales lo, lo ocupan. Entonces este tip yo sé que les va a servir mucho porque es más cómodo para, para tocar y es más cómodo para cantar espero que les sirva experimentenlo y van a ver que les va a gustar mucho y suscríbanse a nuestra página .mx. Ahí están todas las redes sociales toda nuestra música denos un like en youtube una suscripción ahí también agradeceríamos mucho y pues aquí estamos aquí estamos para otro dejen comentarios nos seguimos viendo en la próxima